Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo que si me vieron por Instagram me llegó un paquetito de Rebox. Me han preguntado un montón sobre esta marca. Esta es otro paquetito que recibí. El año pasado les hice un vídeo sobre eh, productos de Rebox que me habían llegado. Ya les dejo el link para que puedan ver esos productos. Y hoy vamos a hablar de otros productos que me han enviado. Quiero aclarar que Revox no me ha pagado absolutamente nada por este vídeo. Ellos simplemente me entregaron los productos y yo decidí qué contenido hacer y qué contenido no hacer. Es súper claro que este es un contenido de mi experiencia, de lo que ha salido. No hay ningún tipo de colaboración. Me gustó porque ellos no coartan tu eh, criterio como creador de contenido a la hora de mm, evaluar un producto. Ellos te dejan libremente que Tú opines sobre los productos, si quieres hacerlo bien, si no quieres hacerlo también está bien, ellos simplemente te los envían y listo. Eso me pareció muy bueno por parte de ellos, punto positivo para Reox porque no siempre es así. Y hay marcas con las que te encuentras que cuando vas a decir algo sobre ese producto, pues no les gusta o te obligan a decir cosas que no son y por eso te. Yo no trabajo con tantas marcas y soy un poco piqui cuando voy a hacer algún tipo de colaboración. Tiene que ser alguna marca de verdad con la que yo haya trabajado, que me haya gustado, algo que haya probado y que de verdad valga la pena. O cosas que me hayan pedido mis seguidores que me dicen, oye, mira, algo de cosmética, un poquito más low cost, pero que podamos ver que sea efectivo. Y también quiero aclarar que el hecho de que sea low cost no significa que sean malas marcas. En el caso particular de Rebos, que es el que vamos a hablar hoy, ¿Por qué estas formulaciones son tan económicas? Primero, porque son formulaciones que tienen años, que las patentes pues, son bastante básicas, son formulaciones que son con productos bastante estándar. Segundo, lo que más encarece un producto es el packaging y el marketing. En el caso de Reeboks, esto es bastante sencillo. Si se fijan los packagings... Son bastante plain, bastante mmm, un diseño único, en donde todos, la línea Just, por ejemplo, vienen así y cambia. Si no es ácido hialurónico, dice eh, retinol en escueleno o dice resveratrol, pero mmm, el packaging es lo mismo, lo que hay que cambiar es la frase. Esto hace que disminuya un montón los costes, entonces por eso es que muchas veces son tan económicos. Y aparte no ves que hagan marketing, de hecho ya no se le pagan a los influencers, ellos simplemente envían productos y si a ti te gustan, pues tú los vas a promocionar y vas a hacer algo de ellos, pero no, lo, no le pagan a los, a los influencers. Hecho todo este disclaimer, vamos a comenzar y quédate hasta el final porque hay sorpresita de descuento. Como son varios productos, tengo un nuevo formato en donde cada producto va a estar segmentado dentro de la descripción de YouTube. Así que si quieres saltar algún producto en particular, simplemente pincha ahí y te va a llevar. Y comenzamos con los tratamientos faciales. El primero es el serum de resveratrol con ácido ferúlico. Me gusta porque es un buen complemento bastante económico que le puedes aplicar a tu vitamina C si ella no trae ni ferúlico ni resveratrol o no trae alguno de los dos. ¿Y en qué te van a ayudar ellos? Pues el resveratrol te va a ayudar con más producción de colágeno y elastina y el ferúlico te va a ayudar a reciclar esa vitamina C, es decir, que es un antioxidante que aparte ayuda a que la vitamina C no se degenere tan fácilmente y entonces pueda ir actuando progresivamente sobre la piel por más tiempo. Recuerda que la vitamina C es un ingrediente que es súper inestable y de hecho ellos en su página web lo recomiendan que lo combines con la vitamina C de ellos que como les dije a mí no me gusta mucho vitamina C y lo que es retinol de otras de algunas marcas pero en este caso el resveratrol me parece que es una muy buena opción para combinar con vitamina C. Yo actualmente lo combino con la vitamina C de Kiehl's que no trae ni resveratrol ni el ferulico. Por las noches estoy utilizando este ácido salicílico y de verdad que me parece que está muy muy bien. es que utilizar el tamaño como de un guisante, eso sería el tamaño de la, de la porción de la crema. Y es una crema que generalmente la utilizarían pieles que son grasas y me dirás, pues la piel seca. ¿qué hace utilizando esto? Pues porque el ácido acelaico tiene también propiedades despigmentantes y aparte calmantes. Entonces, esto lo que hace es que me va a ayudar con el proceso de las manchas, pero al mismo tiempo me va a calmar mi piel, sobre todo en este clima que es más de invierno, que puede estar un poquito más irritada la piel. Pasamos al ácido hialurónico. Mm, sorpresivamente no me pareció malo. Es un ácido hialurónico bastante económico que no me pareció malo. Su fórmula me gusta más que la de The Ordinary. Y... Realmente es un serum de alto peso molecular porque si recuerdas a menos peso molecular pues más caro va a ser el activo para poder fabricarlo entonces se encarecen los costos. Este es un serum de alto peso molecular pero que cumple muy muy bien sus funciones aparte es al 5% que es una concentración Bastante alta Y lo que va a hacer es un efecto film en tu piel Haz de cuenta como que si le pusieras un plástico Un embo Plus, un papel plástico a tu piel Y evita que se pierda el agua Esa va a ser su función Ojo, esto es muy gráfico No es tal cual así Pero para que tengas una idea más o menos Cómo sería la función que tiene el ácido hialurónico en tu piel Y sorpresivamente no me hizo bolita o efecto borrador Así que no es una mala opción que sea económica. Pasamos con un lanzamiento que tienen a nivel corporal y es el Skin Therapy Oil que viene a ser como un dupe del de Bio Oil. Sirve para el tema de manchas, para el tema de eh, pérdida de firmeza, para hidratar muy bien la piel a nivel corporal. Es decir, para zonas de dorso de las manos, el escote, eh, por ejemplo, la barriguita, los senos. Si te estás haciendo alguna operación de aumento de senos, pues te puede servir. Lo que no te va a servir es si estás embarazada. Pero no te va a servir ni el de Rebox ni el de Bio Oil. El de Reeboks no te va a servir porque tiene aceite esencial de lavanda. Y recuerda que los aceites esenciales son uno de los ingredientes que no se deben utilizar durante el embarazo porque pueden producir o aumento de las contracciones antes de tiempo o podrían inducir el aborto por eso no se recomiendan los aceites esenciales y en el caso de bio oil es porque tiene retinil palmitate que es un derivado de la vitamina A un derivado de retinol nuevamente recuerda que los retinoides están prohibidos en el embarazo porque pueden producir malformaciones en el feto si estás embarazado conoces a alguien que está embarazado y quieren que haga un vídeo de qué me puedo aplicar entonces para que no me salgan estrías y para que mi piel mejore en el embarazo déjame en los comentarios pero si no estás embarazada y si no estás dando pecho que esto vendría a ser como que entre comillas porque ya dando pecho podrías utilizarlo ya podrías utilizar el aceite de Rebux de Skin Therapy Oil la textura es como un aceite seco se absorbe súper fácil, súper rápido está enriquecida con muchos aceites va a mejorar muchísimo la elasticidad de la piel la calidad de la piel así que si estás en un proceso de subida, bajada de peso si estás en un proceso de que me quiero aumentar el pecho y mmm, quiero que no me salgan estrías, recuerda que por ese proceso, por aumentarte o por rebajarte, te pueden crear estrías, te pueden salir estrías. O simplemente quieres mejorar la calidad de la piel, quieres evitar las manchas, es una muy buena opción y muy, muy, muy económica. Y pasamos a la parte capilar. No sé si lo saben, pero ellos han sacado la línea Plex, que es la copia de Olaplex. Y como Olaplex, Plex eh, pega en el bolsillo. <risa> Esta línea está mucho más económica y mucho más comprable. Bueno, si has utilizado la Plex, sabrás que es una maravilla que reconstituye el cabello súper bonito, que te lo deja súper nice, que el encrespamiento te lo baja un montón, no llega a ser una queratina, pero sí es un tratamiento de hidratación muy, muy profundo para el pelo y está fenomenal en este caso ellos me han enviado el paso 6 que sería como la cremita de peinar el protector térmico por así decirlo es específico para cuando vas a aplicar calor en el pelo y lo que hace es que el pelo no tenga ni la, el frizz que puede tener y se fortalezca un poco más esas constituciones de los puentes de sulfuro se constituyen mucho más y el pelo esté mucho más fuerte recuerda que cuando aplicamos calor el pelo se va debilitando entonces en este caso si tenemos que utilizar un protector térmico esta es una muy buena opción Aparte lo que necesitas es nada y menos, una gotita, o sea muy muy poquito, si eres de tendencia que el pelo se te engrase como el mío y ahora que lo llevo corto pues menos aún tienes que utilizar y solamente en las puntitas lo vas a utilizar lo peinas y al peinarlo él se va a distribuir y no vas a tener que utilizar mayor cantidad, me pareció que es una muy buena opción para poder cuidar el cabello, saben que yo no soy tan experta en cabello, que soy bastante floja con mi cabello pero me pareció que es una muy buena opción y de verdad que es un dupe muy muy clavado al de Olaplex. Si has probado Olaplex, créeme que te va a gustar. Y por último tenemos el serum de multipeptidos. Saben que ahora en otoño pues llega la época en donde se te comienza a caer mucho más el cabello porque venimos del verano en donde abusamos del sol, de la playa, de la piscina y el cabello está mucho más debilitado. Entonces este tipo de serums son ideales para ir fortaleciendo el eh, folículo piloso desde la raíz. Y evitar así que se siga partiendo o que se siga dañando el cabello. Se aplican entre 5 o 6 gotas en todo el cuero cabelludo y se lo dejas toda la noche. Si eres el cabello graso, puede ser que notes el cabello un poco más graso. Entonces lo que vas a hacer es que en vez de lavártelo por la noche, te lo vas a lavar por la mañana. Y deberías aplicarte todas las noches. También si eres una persona que estás amamantando Que acabas de pasar por el proceso del parto Y que normalmente viene eh, la famosa caída de cabello Es una muy buena opción Porque te va a ayudar con el fortalecimiento Ya que se te va a debilitar muchísimo el cabello Y se te va a comenzar a caer Entonces es una muy buena opción en este caso Utilizas 5 o 6 gotas todas las noches Te lo masajeas, te lo dejas toda la noche Y en la mañana si te lo notas muy grasa Pues te lavas el cabello Existen varios serums de ese tipo en el mercado Y a mí me parece que son unos serums que complementan muy muy bien de verdad que ellos tienen un sistema de propio de ellos que es de liberación que me pareció muy interesante está bastante bueno ha cumplido su función o sea para que veas un resultado con esto obviamente una semana no va a ser suficiente tienen que ser tres meses de uso continuo entonces pues hay que darle un poquito más de tiempo pero lo que he visto me ha gustado, es un producto que llena las expectativas y la formulación está muy buena Pues esos son los productos que me han enviado, que de verdad me han gustado todos De verdad he tenido muy buena sensación Para ser low cost están muy bien formulados, son unos productos que están muy bien hechos Así que me han gustado bastante con las salvedades que les he comentado Si estás embarazada con algunos no puedes Tienen sus cosillas, tienen sus cosillas Como todo, no todos los productos van a ser para todo el mundo Y llegamos al momentazo que estábamos esperando Que es el gran descuento que nos ha facilitado A ver, la gente de Rebox Pues hasta el 31 de diciembre del 2022 En su página web Tienen un 10% de descuento Cuando introduzcas el código Katy de Oliveiras. Los dejo por aquí para que lo tengan Y es válido para todo tipo de productos Sin ninguna compra mínima Así que si quieren comprarte algo de estos productos o de los anteriores que hablé o de otros productos, todos los productos entran en promoción, así que pueden ir con el 10% de descuento de Katy de Oliveira a comprarlo. No te olvides de seguirme y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a tener por aquí por el canal y nos vemos en la próxima semana. Chao.